El deporte tiene que ser cohesión e integración. El deporte tiene que servir para todo eso. Es una parte importante para el desarrollo social de una comunidad. Por lo tanto, permitir que participen todas las personas, incluso es los que tienen dificultades para la movilidad, me parece absolutamente extraordinario. Con más maratonianos que el año pasado, batiendo todos los récords, estamos hablando de 1.800 personas que van a hacer los 42 kilómetros, de los que casi 1.000 vienen de otros países y la mayoría por vez primera. ...a Gran Canaria, lo que significa un tremendo, una tremenda repercusión turística... ...generadora de economía para nuestra tierra y para nuestra isla... ...y luego con la previa de la Carrera 3K Solidaria e Inclusiva... A ...la que vamos a participar... ...y que es una prueba festiva magnífica. Aportamos ese, ese valor que tiene el deporte... ...que lo tiene en todos los ámbitos... ...del deporte como herramienta de inclusión social... ...y con esta participación abierta a 5.000 personas... Eh, sumamos valor, sumamos compromiso, sumamos inclusión a la Gran Canaria Maratón. Pasar un rato con, con mis colegas de cuatro patas, que hoy somos los mejores, y el año que viene también. Parece un ambiente fantástico, un ambiente familiar, un ambiente solidario, un ambiente deportivo, a todos los elementos que hacen que este, esta mañana de sábado sea maravillosa, la verdad. Estamos todos, y por alguna manera, de la mismo, en el mismo nivel, no hay, no hay competición, pero sí hay participación. La imagen vale más que mil palabras, hemos superado el récord de inscripción, se nota la alegría, la ilusión de la gente, me he tropezado con compañeros y compañeras de muchos centros ocupacionales, de muchas organizaciones sociales, del ámbito de la discapacidad, pero hay familias, personas con perros, yo creo que la mejor imagen de inclusión social, de los valores que representa el deporte, pues se han sumado hoy en esta 3K Gran Canaria Accesible.